Pues nada, buenas tardes, perdonad el retraso que hemos tenido, que estaban terminando de ajustar unas pequeñas piezas. Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Ovelar de este curso. Es el comienzo de este curso de la nueva normalidad, eh, pero es nuestro segundo en este año. Solemos hacer un encuentro cada, cada mes, pero bueno, eh, nos ha tocado la pandemia, el confinamiento, ya os sabéis la historia, ¿no? Eh, tuvimos a Soan y a Horacio pues justo a finales de febrero, principios de marzo. Se abrió una convocatoria para colaboradores y colaboradoras y bueno, pues, eh, tuvimos que cerrar el centro y se tuvieron que volver. Entonces ellos han seguido trabajando en sus casas y han venido aquí ahora a presentar en, en este Festival de Insonora que también tuvo que cambiar las fechas. Entonces bueno, eh, estamos Manu y yo, que somos de Medialab, para daros la bienvenida. Eh, luego os pasamos el micro a Maite para que cuente un poco el Festival de Insonora, que es durante esta semana y las otras obras que tenemos. Luego presentarán Horacio y Soán la pieza, la presentan aquí y luego la podemos ver que está justo aquí pegado, ¿vale? Por detrás. Luego os contamos un poco el protocolo de cómo entrar. Y nada, pues a disfrutar. Manu. Bueno, eh, nada, eh, bienvenidos y, y eso, vamos a ver el resultado de esta residencia que se enmarca en el Festival de Arte Sonoro e Insonora. Aparte de esta obra, hay otra abajo, en la planta cero. Eh, también al acabar el encuentro eh, podéis ver esta obra. Y como os decía Patrick, pues, eh, Horacio y Joan nos van a explicar el proceso de creación de la obra y después podemos pasar eh, aquí atrás a verla. Os dejo con Maite, que es la directora del festival. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias por haber venido al encuentro. Eh, bueno, eh, como bueno, como han comentado, pues nosotros en marzo estábamos inaugurando otra vez, o la primera vez, y, y bueno, nos encontramos en este momento igual, en estado de alarma. Así que es como, bueno, especial eh, poder hacerlo de un poco... Eh, físico ya este encuentro y, y tener a los artistas otra vez en Madrid, hemos hecho para, este, para octubre un, el foco en el programa de artistas nacionales o residentes en, en Madrid principalmente, aunque sí que algunos artistas que, que bueno, eh, veían posibilidad de, de viajar, pues, ...pues sí que están, están con nosotros. Eh, el programa... Eh, ...más o menos ha mantenido el formato... Eh, ...tenemos... ...varias instalaciones en algunas... ...en diferentes sedes... Eh, ...eventos en directo... ...para propuestas... Eh, ...que se pueden ver eh, mañana... ...día 10 y el 17 también en... en, en réplica... ...teatro y también en, en el Águila... ...el programa... Eh, ...también de talleres y de exposición... ...se ha centrado un poco ...en esa, en esa sede... En Medialab eh, tuvimos a Joan y Horacio bastantes, bast bueno, unos días eh, de su residencia en marzo. A pesar de incluso del estado de alarma, siguieron aquí en, en Medialab metidos trabajando unos días y ya decidimos que, que lo dejábamos un poco para, para ver cómo la situación avanzaba. Ellos han ido trabajando y, y veíamos, bueno, interesante... No, no retrasar más el momento de, de, de dar, presentar el, el resultado ¿no? y, y de alguna manera así cerrar eh, pues esta edición eh, con, con, con una serie de propuestas eh, eh, que tocan todas esas disciplinas que nos interesan que son la instalación el evento en directo las piezas audiovisuales las escuchas entonces eh, en estos 15 días de programa que estaremos hasta el 18, Podéis seguir un poco la, el, eh, la programación que, que en la web eh, está bastante, bastante sintetizada y también la información de todos los artistas y su trabajo, que bueno, también es un poco la labor de Inchonora el presentar a artistas eh, de bueno, procedencias diferentes, disciplinas diferentes y, y, y juntarles ¿no? en un proyecto para que… Para que ...llega a un público diverso y haya un, un, una, no sé, una imagen bastante amplia del de, de contexto... ¿no? ...de la producción que se está haciendo en, en estas disciplinas un poco híbridas y, y conectadas... ...con lo sonoro y con lo interactivo. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, que lo interesante lo, lo van a decir ellos... Eh, ...deciros que también eh, Medialab ha cogido la pieza de Raúl Alaejos que en principio estaba programada en otro espacio y, y la podéis ver en la planta cero, eh, que es un mástil que podréis ver, un mástil sonoro, como, pues, un mástil como de bandera, pero sin bandera. Y bueno, es una, una pieza muy interesante que espero que… Bueno, es un espacio en el que suceden muchas cosas y no sabemos qué tal se va a escuchar o cómo, bueno, cómo, cómo, cómo la va, se la va a encontrar el público, pero bueno, como que, que, que no os la perdáis. Y nada, eh, lo dicho, que, que nos veremos en estos días, ojalá, en, en los diferentes encuentros y que esperamos que la siguiente edición sea un poquito menos complicada, a ver si es verdad, y podemos traer a los artistas que se han quedado pendientes que hay unos cuantos. Así que, nada, gracias por venir. Hola, qué tal. Eh, dime. Vale. Vale. ¿Queréis hacer alguna prueba o, o, o es, es... Vale. Pero bueno, pues vuelvo a empezar, ¿sino? Sí. Bueno, antes de nada daros las gracias por estar aquí. Ya sé que es una situación complicada para todos, ¿no? Y, y sobre todo la marcada por la incertidumbre constante. Eh, nosotros hasta el lunes no sabíamos si podíamos venir o no, con las restricciones que había, finalmente fue posible. Y, y durante todo el proceso, como contaba eh, Maite, nosotros vinimos aquí en marzo, la idea era estar todo el mes trabajando, nosotros con una serie de colaboradoras eh, para, para desarrollar el proyecto en función de lo que pudiese aportar cada uno y cada una. Eh, pero finalmente el día 13 decidieron detectar el estado de alarma, entonces pues nosotros nos, nos volvimos. Y seguimos ese mes trabajando allí, luego sí que paramos un tiempo porque no sabíamos qué iba a pasar con el, con el proyecto y lo retomamos pues, cuando ya eh, Maite nos confirmó que, que seguía adelante. Entonces, lo que, lo que eh, luego podréis ver no es la instalación, digamos, acabada del todo, porque nosotros vamos a estar aquí hasta el jueves de la semana que viene y es la primera vez, de alguna manera, en la que montamos el display con los cuatro el módulos, que bueno, ahora os explicaré de qué va. Y, y entonces la idea es, teniendo ya todo el display montado, poder trabajar, para, para afinar, desarrollar, pues, todo lo que falta. El proyecto se llama Cristalos porque tiene que ver con los, eh, con los cristales, pero con un tipo específico de cristales que son los, los que se llaman cristales líquidos. Eh, eh, digamos que eh, aunque tiene un elemento que parte de aspectos científicos, la base del proyecto es una, una base eh, art, artística. Entonces eh, eh, junta una serie de o busca enlazar una serie de elementos en lo, o puntos de encuentro en los que el arte y la ciencia m, en muchas ocasiones pues se fueron enlazando sobre todo lo que tiene que ver con la relación entre lo eh, no lo espectacular pero digámoslo lo misterioso lo científico y también la representación artística de eh, la representación artística al servicio de la ciencia y eh, como decía se centra en los cristales líquidos que son un tipo de cristales que descubrió Friedrich Nietzsche eh, y que luego, pues con otra serie de científicos como Otto Lehan o Walter Heath y, y otra serie de, de, de investigadores eh, fueron desarrollando y, sobre todo, representando cuando no era tan fácil de representar este tipo de, de materiales. Lo que luego veréis, eh, ya digo, una versión beta, porque estos días seguiremos trabajando en ello, es, una, es un sistema de, que utiliza la sonificación por una parte... En, en un sistema multicanal, una autofonía y eh, una serie de eh, pantallas que lo que, es, eh, lo que intentan mostrar es eh, esa, digamos, esa representación. Hay una doble representación, la representación sonora a través de la sonificación y la odificación y la representación visual. ¿no? Para esto hemos trabajado con, con diferentes eh, cristales eh, pero nos hemos centrado al final en dos tipos de cristales líquidos, que son los de, los, eh, el, el benzoato, y el, que fue el primero que descubrieron, y el, y el decanato de, de cobre, que eh, nos lo facilitaron, eh, digamos que en el proceso, los días que estuvimos aquí, eh, para ampliar la red de trabajo, aparte de las eh, colaboradoras que estaban implicadas en el proyecto, contactamos con un grupo de estudio que hay en la Complutense que trabajan sobre los cristales líquidos y nos facilitaron este, este modelo para trabajar sobre él. La, la peculiaridad de los cristales líquidos es que eh, los cristales en principio se creía hasta finales del siglo XIX que solo tenían digamos, una forma, un tipo de comportamiento de estado, que era un estado eh, sólido. Eh, Friedrich Nietzsche descubrió que bajo ciertas circunstancias había un tipo de cristales que se comportaban de manera diferente y que tenían propiedades que se asemejaban mucho a las eh, materias orgánicas y que se comportaban de, de otra manera y pasaban por diferentes estados dependiendo la situación en la que se encontrase. Eh, y esto es lo que le llevó a llamar a cristales cristales líquidos, porque pasaban de un estado sólido a un estado fluido y, y en medio un, una serie de mesoestados. Y aquí tenemos algunas imágenes ¿no? de esas primeras eh, eh, eh, representaciones que hizo Nietzsche de estos cristales líquidos y curiosamente eh, Nietzsche era alumno, era discípulo de, de Heckel que lo conoceréis es mucho más conocido porque tiene, trabajó mucho en estas representaciones de, de elementos naturales a través del, del dibujo y, y además tiene otro vínculo con el arte porque muchos de los dibujos orgánicos que él realizaba Luego eh, inspiraron a su vez eh, elementos decorativos del modernismo en arte y en arquitectura, por lo cual eh, volvemos a encontrar ese vínculo. ¿no? Eh, Hegel estaba obsesionado con la idea de que eh, tenía un pensamiento como holístico orgánico en el que consideraba que todo en el mundo eh, era orgánico, independientemente de que fuese un mineral o que fuese que todo, había, había algo orgánico dentro de ellos. Y esto le llevó, el descubrimiento de Reichenbacher le llevó a, de alguna manera ...intentar justificar a través de esto sus teorías, ¿no? eh, Pero bueno, digamos que, que fue, de hecho el libro que publicó en 1917 se llamaba El alma de los cristales, ¿no? Como que los cristales, igual que otros elementos, pues tenían algún tipo, eran elementos animados de alguna manera, ¿no? Tenían, tenían alma. Aquí tenemos una serie de grabaciones eh, de Vance Williams en las que podéis ver, estas son muy, mucho más recientes, son actuales, vamos en las que podéis ver el comportamiento de estos cristales como sometidos a una serie de, de situaciones de temperatura, etcétera, etcétera van, van transformándose y van cambiando son grabaciones de este es el colesterol benzoato, que os decía que era el, fue el primero ¿no? que se descubrió y entonces a nosotros de entrada nos, nos fascinó mucho esta, este tipo de imágenes ¿no? estos vídeos que, que son con alguna manera vídeos abstractos que tienen un carácter pictórico y partimos un poco de eso para, para trabajar sobre, sobre ello. También recuerdan un poco a esas imágenes de la cimática, no sé, cuando se somete un material, sobre todo un líquido, al sonido y genera una serie de, de formas. Es decir, que Fuimos enlazando ahí toda una serie de, de imaginario de relación arte-ciencia arte a través de lo visual, pero, como explicaré después, también a través de lo, de lo sonoro. Son vídeos muy cortitos, están todos en, los puedes encontrar todos en internet. Eh... Es una imagen más, pero bueno, los podéis ver con calma. Estoy como veis, como tiene una serie de comportamientos. Ya digo, nosotros no somos especialistas, no somos científicos, no somos cristalógrafos. Nos fascinó toda esta historia que estaba detrás de cómo la ciencia, a medida que va avanzando, intentaba justificar esto, intentaba crear una serie de teorías, como la que os decía de Heckel, que buscaba esa idea de organicidad en todo lo que existe eh, y, y, como no somos científicos, pues eh, sí que pedimos que nos asesorasen a, a José Antonio Rodríguez Cheda, que os decía antes que es profesor en la Complutense, cristalógrafo, que publica mucho y es especialista en cristales líquidos, y, y su compañero Willy, que también es, digamos, trabaja con láser y hacen pues, este tipo de, de trabajos de, de catalogación. Estas son como un poco las fases eh, termotrópicas a las que, sometiendo el cristal, cómo va cambiando. ¿no? La columnar esmética, esmética C, esmética A, nemática isotrópica. No voy a entrar en esto porque tampoco, ya digo, no, no, es, no es nuestra finalidad. Sí que es cierto que eh, es un trabajo que, es, que parte de la ciencia para crear una pieza un audiovisual, multicanal, tanto visual como lo sonoro. Y lo que nos parecía relevante en esto es que en todo proyecto artístico que tiene que ver de alguna manera con la ciencia hay como, digamos, dos niveles. ¿no? Nosotros intentamos un poco explicarles a ellos y, y, y partir de la idea de que eh, nuestro interés no era crear algo que, que el resultado final... No, ten, no tenía un interés, digamos, científico, sino más de una experiencia estética basada en todo este conocimiento. Pero sí en el proceso intermedio donde creamos los materiales, tanto visuales como sonoros, eh, los materiales, digamos, brutos, sí que podía, de alguna manera, servir como material base para eh, justificar o percibir ciertos eh, comportamientos de estos cristales en un ámbito científico. Pero digamos que esa no era nuestra meta, pero en el camino... Sí que el intercambio que tuvimos con ellos, aunque fue ya digo, fue breve por todo lo que pasó, nos tuvimos que volver, aunque seguimos eh, intercambiando información a través del, del correo electrónico, eh, nuestra, eh, nuestra intención no era esa, pero sí que para ellos lo que pretendíamos que de alguna manera eh, introducir la escucha dentro del proceso de investigación científica fuese también una parte del proyecto. Entonces, la idea que está detrás de la pieza es, de alguna manera, representar lo invisible eh, desde un punto de vista artístico, escuchar lo inaudible y animar aquello que percibimos como inanimado. Y eh, un libro que, que trabaja este tema y que, que nos llevó también, por, nos, nos fue apareciendo el camino en que íbamos investigando, concretamente apareció bueno, una investigación que estamos haciendo durante una residencia de investigación en el Atsai, eh, en Ucla, este libro de Spiros Papapetros explica muy bien esta idea ¿no? de, de la relación, de la representación animada de ciertos fenómenos eh, científicos desde el punto de vista del arte y cómo el arte construye a veces la percepción y la justificación de la ciencia y viceversa. Entonces, los, eh, a la hora de lo que es el display que vais a, a ver luego, sí que hay, una, hay otros elementos que entran en, digamos, en juego. Uno eran los gabinetes de curiosidades, que supongo que más o menos todos estáis eh, familiarizados y todas, eh, que, que eran esos espacios que, que respondían al interés académico de los propietarios eh, para potenciar eh, eh, en el interés, mostrar un interés en el potencial que tenían por aquello que era anómalo y maravilloso, pero que luego la, que de alguna manera perdía su, su poder de fascinación cuando era explicado por la ciencia. ¿no? Digamos que en, en esos primeros... En esos primeros gabinetes de curiosidades se mezclaba, lo, por una parte, lo artístico, porque también se incluían pinturas, por otra parte, todo aquello que llamaba la atención desde un punto de vista científico, que era inexplicable, incluso vinculado con la alquimia y todo este tipo de prácticas. Y, y además fueron los primeros, los primeros espacios que se aproximaban a la idea de, de museo, de alguna manera, ¿no? de museo concretamente, museo de ciencias naturales, aunque, ya digo, in, englobaban diferentes elementos, desde pinturas, como veis en este de Domenico Rems, que es un dibujo de un pequeño gabinete eh, con pequeños cuadros, con anotaciones grabados y luego dentro pues, pequeños animales disecados. Entonces Esta idea de lo, del pequeño museo, de lo minúsculo, eh, contenido en un pequeño espacio que exige eh, centrar la mirada nos lleva un poco también a la idea de, de esta pieza. Espacios que están construidos de pequeños elementos que conforman un conjunto eh, mucho, mucho mayor. Y otro elemento para la representación, eh, queríamos jugar con esas formas, ya digo, esta, eh, era también una forma de volver a todos los elementos del, del 19, donde la, la ciencia e incluso el espectáculo se mezclaban. Y el, eh, trabajamos también con la idea del fantasma de Pepper, que supongo que también lo, lo conoceréis, que es, eh, esa, se presentó por, la primer, por primera vez en la Royal Polytechnic Institution de Londres y... Eh, parte de, es una especie de proto-holograma, ¿no? una forma de, eh, de, de crear un holograma eh, sencillo, lo habréis visto varias veces. Entonces, nos, es esa idea de un cristal, bueno, creo que lo tengo por aquí, eh, lo tengo aquí, ¿no? es una especie de cristal inclinado que al proyectar en 45 grados desde, eh, verticalmente genera una, un holograma. Entonces, nuestra idea es, eh, es eh, trabajamos con, con cuatro... Displays con diferentes eh, hologramas de este tipo, eh, sobre una pieza que hoy la pieza todavía no está hecha, digo, está, seguiremos eh, estos días desarrollando esa parte, y hay como una especie de, por una parte, realidad aumentada, jugando con la perspectiva sobre la pieza y los elementos que se van moviendo utilizando la técnica del, del fantasma de, de Pepper. Entonces, la idea de los sistemas ópticos también como una forma de representación vuelve a entrar aquí en juego y era un elemento que estaba, esa conexión arte, arte y tecnología también, no solo ciencia, que está muy presente en los discursos culturales de finales del, del siglo XIX. ¿no? Tenéis ahí. Para trabajar con, con los cristales, es la representación visual y la representación sonora, partimos de, en principio de una base de datos que es abierta, que es la crystallography open database, database, en la que se pueden descargar una serie de archivos que se llaman archivos CIF, ...que luego, a través de otra serie de programas... Bueno, aquí tenéis los archivos... ...digamos que son eh, el resultado de investigaciones de cristalógrafos... ...que van subiendo esos, esos cristales... Eh, ...para que los puedan seguir investigando otros, otros científicos... ...y desarrollándolos... Eh, ...ya digo, son abiertos... ...y esto lo que permite... ...es con otra serie de programas... ...nosotros trabajamos con el programa que se llama Vesta... te permite ver esas eh, formas cristalográficas... Eh, la, ...la composición, la estructura... Pero además te permite extraer lo que, es, lo que es, digamos, una especie de. es el, el, el índice de refracción eh, por, por láser de, de polvo. No es como se traduce en es powder, eh, powder diffraction el patrón de difracción de polvo. ¿no? Que básicamente también es una técnica que se descubrió a finales de 19 en la que eh, sometes un material a un haz de luz y el. el que es un, bueno, traslúcido. Y, el, y eso genera un patrón que es como una huella propia de ese material. Y, y esto, aquí, digamos que, con toda esta serie de, de índices, pues sería todo, todo eso. Aquí, por ejemplo, es la intensidad. Bueno, en este lado, en la columna que pone ahí, sería la intensidad. Eh, estos son los índices de, de, de Bragg, creo que se llamaban. Eh, y, digamos que nosotros estos son los datos que utilizamos para eh, a la hora de sonificar. ¿no? Por ejemplo, en la parte que yo me encargo, que es la de la sonificación, y luego, a partir de ahí, también trabaja Horacio en la parte más de visualización, que ya está aquí Horacio porque está ultimando ahí una, una parte. Eh, entonces, por ejemplo, estas son gráficas que, que, que surgen y que, eh, que empezamos a trabajar con ellas, ya les digo, para en, una primera, en un primer nivel generar un material bruto, que, digamos, muy básico. ...y luego a partir de ahí ya trabajar desde el punto de vista de la composición musical o sonora... ...que musical, bueno, si nos acercamos a la música electrónica o electroacústica, en esa línea sí... ...que, que parte de esto para generar una serie de secuencias, patrones con los que vamos trabajando. Como nosotros trabajamos con dos materiales, que veréis luego que están el mismo material en, en dos peanas y dos peanas... ...que tenemos ahí, dos módulos, que veréis ahora para que os ubiquéis un poco mejor... Eh, eh, lo, que, lo que hice, por ejemplo, yo a la hora de la sonificación es que, eh, intentando mantener de alguna manera un protocolo científico, pero sin el excesivo rigor que eso exigiría, sí que eh, trabajé utilizando los, los resultados de los datos del, del eh, Diffraction Pattern, eh, generé un material sonoro para una pieza, para un eh, cristal líquido y para el otro apliqué con datos diferentes, la misma metodología. Entonces, las, las piezas son como diferentes pasajes, en el momento en que estamos en un pasaje, es el mismo proceso de, de composición o de generación utilizando inputs diferentes de datos, ¿no? para, para que haya una coherencia, de alguna manera. Esto es lo que os comentaba antes, la idea del, de cómo se generan esos patrones, que descubrieron eh, pues que al, al pasar ese haz de luz se conseguía este, bueno, rayos X concretamente, ...se conseguían este, estos patrones que eran eh, propios de cada uno de los, de los elementos. Una muestra cristalina, tenéis arriba, y se genera ese, ese patrón. es El tema de la sonificación, pues... Eh, ...digamos que también la idea del... No, ...yo nunca había trabajado con temas de sonificación... ...y la idea del, del, de la residencia del proyecto era también aprovecharlo... ...para empezar a implementar una serie de sistemas... ...entender cómo funcionaba, qué posibilidades tenía... ...y bueno, hay mucho material... Todo lo que, lo que fuimos desarrollando está documentado, lo veréis ahí. Trabajé en la parte de audio, sobre todo con... Sobre todo no, bueno, básicamente en lo que es la parte de generación de, de, de material con SuperCollider. Y luego ya en la parte de montaje trabajé más ya con, con editor convencional, Reaper en este caso. Pero bueno, que podría ser otro cualquiera. La ventaja de, de Super SuperCollider es que te permite extraer todos esos eh, datos, trabajar con, con las columnas de datos para... Eh, para, digamos, mapearlos de múltiples formas y generar un material interesante. Eh, como, como trabajamos con, con, con, con octofonía, eh, lo que planteamos fue, eh, lo que utilizamos fue también otra... Intentamos siempre, y de hecho, eh, creo que todo lo que hemos hecho es, es con software libre, ¿no? no se me escapa que haya nada... Todo software libre. Entonces, eh, trabajamos con, con, con la eh, librería abierta, de, de cristalografía trabajamos con super collider todo el código está subido a un repositorio en github y además está en la página de media lab de, de, de cristalos del proyecto y eh, luego la parte de octofonía la trabajamos con el ambisonic toolkit eh, eh, que nos permitía pues también manipular ese, yo cuando teníamos digamos, el, el sonido la secuencia creada pues eh, jugar con ello un poco espacialmente en función de lo que nos interesase eh, más. Es cierto que, eh, como os decía antes, es la primera vez que montamos los ocho altavoces. Eh, son altavoces pequeños, que también es algo que nos resultaba atractivo el hecho de no trabajar con una gran PEA, una raid de, de grandes dimensiones con mucha potencia, sino que la pieza, como veíais antes en, las, en la idea de los gabinetes de curiosidades, es trabajar de alguna manera con, con todo lo que tiene que ver con mapeado y, y este tipo de cosas, intenta ser siempre como muy muy espectacular. Entonces, aquí intentamos justo lo contrario. ¿no? Trabajar con lo más pequeño, con lo minúsculo que te obligue de alguna manera a acercarte. Estamos hablando de materiales, eh, eh, de, de, de átomos... De... Entonces, bueno, nos gustaba esa idea de que tienes un conjunto, pero al mismo tiempo cuando te acercas puedes percibir una pieza y puedes eh, notar esa espacialización y el juego sonoro y, y visual. Eh, vale Entonces, la instalación, como os decía, eh, consta de, de cuatro módulos, esta fue un poco la propuesta que enviamos, eh, que está desglosada en, el, en, el, en, en la web toda, eh, cuatro módulos en los que eh, utiliza la técnica que os decía antes del fantasma de Pepper, tiene dentro un modelo que hoy no tendrán, cuatro modelos diferentes, que es la celda base, ¿no? ¿Sí? la celda base del cristal sobre la que se proyecta eh, holográficamente esa, esa imagen con la que trabajamos. Y luego unas altavoces. Por ejemplo, aquí esa, esa, había un altavoz, ahí se ve peor que aquí, eso es un altavoz, bueno, se deberían ver nuestros círculos, eh, eh, pero nos parecía muy, como muy impositivo y entonces al final trabajamos con altavoces laterales mucho más pequeños, no recuerdo cuántas pulgadas son, creo que son cuatro pulgadas, pero no recuerdo ahora lo que tiene. Entonces son ocho altavoces, cada módulo tiene dos altavoces, dos altavoces, dos altavoces dos altavoces y eh, jugamos ahí con esa espacialización. Esta es un poco también una, una imagen de la propuesta, eh, como es modular se puede digamos, que montar en diferentes maneras y está una imagen de, bueno, de una de las primeras pruebas que hicimos. Que tampoco, eh. Tenéis, ya decía antes, en la página web toda la información del proyecto y bueno aquí están algunos de los, de los colaboradores y colaboradoras eh, eh. Realmente la colaboración, sí que tuvimos algún encuentro al principio, pero como fue, eh, sucedió eso con el tema, de, bueno, todo el tema del estado de alarma, nos tuvimos que volver, pues finalmente se cortó un poco y segui, yo, vamos, seguimos subiendo material, pero, pero bueno, la parte de, de, de establecer un micro de colaboración no solo virtualmente la verdad que se, se, se complicó bastante. Entonces aquí tenéis toda la información, un poco lo que os estoy contando pero si alguien lo quiere ver con más detenimiento en casa, eh, la descripción, los módulos, la elaboración... Vale, y aquí vais viendo, eh, tenéis también en el espacio de documentación la, eh, pues un poco la, lo que fuimos publicando en su momento, ¿no? el tema de, de otras formas de sonificación, otras herramientas. Esto fue la visita que hicimos a, a José Antonio Rodríguez Cheda en su laboratorio en la Complutense donde nos enseñó todo el tema de, bueno, estuvo hablando de los cristales líquidos eh, hasta tal punto que en algún momento, bueno, nosotros que no somos científicos casi nos botaba la cabeza, ¿no? Porque, porque no sobrepasaba realmente. Eh, pero ya digo, tampoco era nuestra intención de repente ser especialistas en cristales líquidos. Eh, aquí tenéis, bueno, todos estos son como información a la que podéis acceder y que, y que está documentada en, en, el, en el GitHub. Eh, este es el GitHub. Vale, aquí tenéis, eh, ya digo, por ahora está subido solo de, lo de sonificación. Ahora, estos días, como estaremos trabajando también en la parte visual, se subirá el, el código de Open Frameworks y se su, subirá también toda la parte de fabricación, que también dedicamos parte de la residencia a la fabricación de, las, de los módulos y de las peanas, donde, eh, pues, del FabLab, eh, eh, vamos, sin ellos eh, <risa> habría sido imposible realizar eh, semejante trabajo. Mm. Bueno, aquí tenéis. Y luego la parte visual, que bueno, sí puede explicar un poco más todo esto. No sé qué diapositivas tengo. No solo tienes esa. <ríe> ah, muy bien. Bueno, la parte visual, igual que la sonora, mmm, o incluso peor, está todavía como en una fase, yo diría que cero, ¿no? Porque, porque en principio hay como dos dimensiones, que sería la cuestión un poco de trabajar también con datos, ¿no? Como, como reto inicial, pues, si, si Swan estaba trabajando con datos que venían de esos archivos CIF, los mismos archivos CIF te dan un modelo 3D de la molécula y la idea era partir un poco de esos modelos de las moléculas y coger impulsos del sonido para hacer un poco una imagen que fuera reactiva al, al sonido. Y esa sería un poco como la, la primera dimensión que tendría la cuestión visual. Y luego estaría la cuestión de la relación con el mapeo y con el fantasma de Piper y un poco esa idea de esa imagen fantasmagórica que está reflejada en un espejo y que puede jugar un poco con, con la relación entre unas y otras y con la propia relación del, del, del soporte que haya debajo, ¿no? Lo que pasa es que toda la cuestión del mapeo, hasta que hemos tenido las peanas listas y todo montado, realmente era imposible hacer pruebas. Yo creo que lo veréis. La primera sensación que tuvimos cuando empezamos a hacer las pruebas, tanto de audio como de vídeo, es que es como un formato muy diferente. Entonces no es una edición de vídeo convencional que vas a ver en una pantalla y que la editas en una pantalla pequeña en casa y cuando la vas a ver es una pantalla grande, pero la relación con el espectador y con el espacio es igual, sino que de golpe cobra una dimensión objetual que hace que los tiempos de observación sean muy diferentes. Entonces algo que haces en el ordenador eh, en un tiempo, luego lo ves en la pieza y es como súper rápido y lo querrías mucho más lento... Como que de golpe nos dimos cuenta que hacía falta tener la pieza montada, funcionando, para realmente empezar a poder editar a fondo el audio y el vídeo, porque la propia pieza como que, que genera una situación de escucha y, y, y de visualización muy diferente a la convencional. Con lo cual, un poco nuestra idea a lo largo de, de esta segunda residencia sería aprovechar que tenemos hoy montada la pieza para a lo largo de la semana que estamos aquí, ...ir haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Hoy lo que hemos hecho es como una primera visualización... ...de, de las dos moléculas con las que hemos trabajado... ...que no sé si ya has comentado sí, cuáles he son... Y, ...y una es la molécula simple, digamos... ...que sería simplemente los átomos como se unen... en ...una molécula simple y luego el otro es un poco... ...el conjunto de moléculas que forman una celda base... ...que a su vez es la que forma el cristal... Y bueno, son un poco visualizaciones de, de esos modelos 3D, un poco sincronizadas con el audio, en las cuales los efectos visuales y colores pues van un poco alterados por, por ese input de, de datos, que es el audio, que a su vez es un input de datos que viene eh, de la propia, del propio cristal. ¿no? Y no sé qué más. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las imágenes. ¿no? De, estos son los dos, los dos que estamos utilizando, que eran el... Que os decía antes, el de la derecha es el que nos facilitaron desde, desde el grupo de trabajo de, de investigación de la pero no sé si aquí, de la, de la Complutense y, y el otro es el, el Benzoato. ¿no? Este era el, el decanato de cobre y, y el. Sí, el de la izquierda es el colesterol y el otro es el de la universidad. Sí. Y luego aquí es un poco el, el proceso de montaje. Como veis, son, estos son un módulo, hay cuatro módulos de estos, tienen este, bueno los veis después tienen este tamaño. Esto es hoy por la mañana, cuando ya eh, se montaron las peanas de tres módulos, ahí lo, lo veis. Eh, por ejemplo, estos días tenemos que hacer todo el ajuste de, de la altura porque la proyección influye mucho la altura... Entonces, eh, cuando tengamos los modelos para... Porque la idea es proyectar la holografía porque de alguna manera también esté mapeado sobre el modelo real 3D de la, de la celda base. Entonces, todo ese tipo de pruebas no lo podíamos hacer allí sin tener de alguna manera montado todo el, el display. Aquí es como está montado ahí. Tenéis los cuatro, veis que cada uno tiene dos altavoces. Entonces, la idea es eh, generar también un movimiento eh, sonoro. Eh, exige mucho, digamos, que... Eh, mucha oscuridad porque diga, al, al ser una reflexión pues no, no, no consigue dar toda la nitidez pero, pero también eso nos, nos parecía interesante porque exige eh, pasar más tiempo hasta que el ojo se va acostumbrando, ¿no? hasta que se va la pupila se va adaptando para percibir eso y entonces también exige tiempos diferentes que, que, que puede ser eh, pues ver una obra que, que tiene una, una luminosidad mucho mucho mayor. Y yo creo que en cuanto a la pieza, eso no, no bueno, sé si quizá, me queda algo que comentar. El tema de la sincronía de audio, que sí, no. todavía está así un poco, es lo que más lata nos ha dado hoy, porque en principio los tres iPads que llevan aplicaciones hechas con Open Frameworks, el mismo programa que hemos utilizado para hacer el vídeo, en principio la idea era sincronizarlos vía OSC, pero estamos tirando de la WiFi de Media Lab entonces hay mucho ruido y tratamos de sincronizarlos, pero tres se sincronizan y uno se queda parado. Con lo cual, hoy así de emergencia hemos decidido hacer como un botón de encender, con lo cual le daremos a los cuatro a la vez pero el sincro de audio. También es cierto que la composición yo creo que está pensada más en sí. una relación un poco flexible de, de, de las ocho pistas de audio que en una necesidad precisa de una sincronización exacta. Bueno, hay, hay cierta sincronización, pero, pero es, es flexible. Sí. <risa> Eso eh, pues, bueno, en principio por nuestra cree, parte nada más, dar las gracias, eso sí, que no di al principio a, a, a Insonora por, por eh, habernos eh, permitido esta residencia para desarrollar este proyecto, que ya digo, llevamos tiempo dándole vueltas. y, y A todo el equipo de Medialab, a todo el equipo de Medialab, de Medialab que en todo momento pues, han estado eh, para cualquier cosa que necesitemos y, y, y bueno, que, fue, que ha sido una experiencia a pesar de los pesares eh, de… de de estar aquí en dos estados de alarma diferentes de residencia, pues ha sido una experiencia genial. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, pues... Sí, te van a preguntar. Allí. no está de nuestra parte no sé si conseguiste sí están con botón pues, hacen falta cuatro manos. Cuatro manos. Tres. Y son dos tabs así. Gracias. Pero hay que crear entonces una red con… Sí, yo creo que teniendo un… Eh, hola. Eh, muchas gracias por la, por la presentación y la discusión del proyecto. Este, me, eh, quería preguntaros, no sé si lo habéis mencionado o si, si, si se me ha escapado, pero eh, si habéis tenido en cuenta el hecho de, de que los cristales líquidos formen parte de, de las pantallas contemporáneas. Sí. Este, y en qué medida eso… pues ...está en el proyecto. Sí, eso está, está descrito en, la, en, la, en el proyecto. Nos, lo descubrimos a medida que hemos investigando... ¿no? ...que toda esta cultura visual contemporánea actual... ...de alguna manera es posible gracias a estos cristales líquidos. Entonces, hay como una recursividad en el sentido de que... ...las, las, las pantallas que estamos utilizando... ...que son de, eh, para, para generar el holograma... ...están creadas a su vez con cristales líquidos. Entonces, sí que hay esa... Sí, ...me olvido comentar, esa poética es, está detrás también del, del proyecto. Gracias, Creo que aquí, aquí querían preguntar algo. Sí, de hecho, para, para todo el tema de animación, que, que está todavía así un poco, una de mis ideas era trabajar un poco en, en los movimientos y los desplazamientos eh, de las moléculas que permiten precisamente a los cristales líquidos funcionar como funcionan. Lo que pasa es que sí que es cierto que en la pieza siempre tenemos como una tensión entre lo digamos más estético o más de, de disfrute visual y sensorial y lo un poco más didáctico. Tampoco La pieza no quiere ser un display que explique cómo funciona un cristal líquido, sino que se inspira. Entonces sí que hemos estado investigando, bueno, investigando, tratando de comprender un poco sus dinámicas y yo desde luego en la parte visual sí que tenía como ideas de, de posibilidades de animación de, y de uso de recursos que tuvieran que ver un poco con, con precisamente con cuáles son los desplazamientos que pueden y no pueden hacer las moléculas de los cristales líquidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Eh, yo tenía dos preguntas. Eh, la primera sería, eh, dando un paso un poquito más atrás, ¿cómo llegasteis en particular a trabajar sobre los cristales? ¿Estabais buscando eh, materialidades sobre las que aplicar este tipo de procesos de composición sonora y visual? ¿O, ¿O si fue directamente como una relación concreta con ese material? ¿Os habíais probado algunos otros o, o algo así? Y la segunda pregunta es, eh, ¿hay algunos centros de investigación científica, pues, por ejemplo como el CERN o algunas universidades, que tienen artistas residentes eh, y forma parte un poco de, de lo que la institución considera que es generar conocimiento? Uh -huh. Me gustaría saber si en vuestra relación con, con este grupo de investigación de la Universidad Complutense eh, se ha generado un camino bidireccional en el que también ellos... Eh, aparte de compartir con vosotros y con el proyecto todas estas cosas, incluidas las muestras, también eh, percibís si ellos eh, creen que, que este proyecto ha generado también conocimiento y valor para su propio equipo de investigación, más allá de servir como de vehículo para vosotros. Gracias. Gracias. Eh, respecto a lo primero, eh, digamos que… Eh, que teníamos eh, la idea de trabajar con algún tipo de material, es decir, la idea de, de algún elemento microscópico que pudiésemos eh, transformarlo eh, en una pieza audiovisual, utilizando este tipo de, de técnicas. Y, y a raíz de, de empezar a investigar y a buscar materiales, eh, nos encontramos con toda esta historia que está detrás del fenómeno de los cristales líquidos, lo que os comentaba antes, ¿no? esta idea de, de una proyección que iba más allá de la ciencia de entender esos cristales como una especie de justificación, que luego no era tal, de una organicidad eh, universal de, de, de los elementos. Y, y, y concretamente, sí, ya lo comenté antes, en el Artsai descubrimos toda una serie de, de, de bibliografía alrededor de la representación artística, eh, y, y los aspectos científicos y uno de los personajes, el que comentaba antes Heckel, de que, que, que fue clave en esa idea de, de mostrar el valor estético de, de la representación científica. Entonces, Digamos que fue todo bastante casual, estábamos buscando y en el proceso de buscar aparecieron los cristales líquidos. Y nos llamó la atención porque, de alguna manera, nos, nos, también nos fascinaba el relato que estaba detrás. En cuanto al grupo de investigación, no hemos tenido tampoco todavía mucha, mucho intercambio. Ya digo, como se complicó todo, sí que tuvimos eh, ese encuentro con, con eh, José Antonio en la, en la facultad. Eh, luego seguimos intercambiando... Nos envió ...muchísima información, la verdad que de un perfil muy científico que, que nosotros no, tampoco podemos eh, asumir del todo... ...y, y sí que él, eh, eh, él estaba muy, muy fascinado con las posibilidades que esto podría tener, ¿no? de, incluso eh, de convertirlo de alguna manera en una publicación científica. Eh, claro, ahí se genera la tensión de también intentar explicar que, nuestro, que, que, que eso es genial, que nosotros ponemos a su servicio, a todo el mundo... ...lo, lo que nosotros, lo que es el proceso de conocimiento que generamos a través de esta residencia y de esta pieza... Eh, y que esperamos que sea de utilidad, pero digamos que nosotros en el ámbito científico no, no podemos hacer una publicación científica sobre esto. Pero sí que ya digo, él estaba muy, muy animado con las posibilidades que podría tener y, y seguimos en contacto. De hecho, bueno, la visé, lo que pasa es que la avise muy, muy rápido de nuestra venida, porque hasta el lunes, como decía antes, no sabíamos que íbamos a venir y no, no puede estar hoy aquí. Pero ya, eh, como vamos a estar hasta el jueves, pues hablamos de la posibilidad de encontrarnos y... Pero sí, los, las residencias de artistas en centros de ciencia, la verdad que es, es algo que cada vez es más frecuente, todavía no mucho, pero es una forma de, de también de, de intentar romper esa idea del conocimiento, porque parece que fuimos evolucionando, bueno, que fueron cambiando las cosas del siglo el, XIX el y anteriormente, donde no, no había una, una línea tan clara ¿no? entre lo que era una cosa y otra. Y, y creo que en ese camino de separar tanto los, los marcos que diferencian a las diferentes disciplinas eh, se ha perdido algo en, en medio y creo que, bueno, que, que vale la pena intentar recuperarlo. Y que desde el ámbito de la ciencia, que normalmente es donde muchas veces es más complicado que estén abiertos a este tipo de prácticas, no porque no quieran, sino porque hay una serie de dinámicas de producción científica, de publicaciones de JCR, es decir, una, una, una vorágine de, de, de currículum que, que hace prácticamente imposible estar atento a este tipo de, bueno, de propuestas. Pero la, la, la recepción, como decía, fue muy, muy buena por su parte y bueno, estaban muy ilusionados de, de poder eh, intentar hacer algo juntos. El tema es ver bueno cómo podemos articular y desarrollar en el futuro. Gracias.